Entre el 30 y el 40% de los accidentes de circulación que se producen a las carreteras españolas son chocs frontales. Aumentar la seguridad en todo tipo de vías, mejorando el seu diseño y mantenimiento y la aplicación de los últimos dispositivos que aporten las nuevas tecnologías es el objetivo del Congreso que se celebra a Valencia entre hoy y demá, organizado por la Asociación Española de la Carretera. Drones como este, con cámaras y sensores que envían datos en tiempo real, pueden ser de mucha ayuda en la gestión del tráfico. Todavía hay que ajustar la legislación, pero los expertos afirman que su utilidad es indudable. Típica eh, tormenta o inundación que hay en una zona y no sabe si la carretera secundaria ha sido afectada o no, el dron podría supervisarlo, un vehículo que necesita asistencia en carretera está abandonado por ahí en una carretera secundaria, este, este sistema lo puede detectar. La tecnología tiene otras muchas propuestas para combatir la accidentalidad. Las carreteras convencionales representan el 90% del total viario español, que asciende a 165.000 kilómetros. Conducir será, con el tiempo, una actividad cada vez más vigilada en aras de la seguridad. Si nos van informando de dónde se va a producir un problema de condiciones meteorológicas adversas que afectan a la seguridad, congestión, se va generando todo un ambiente como de mayor comodidad en la conducción y por tanto una conducción más segura. Los adelantamientos en vías secundarias son una maniobra peligrosa. Las carreteras denominadas 2 más 1, que incorporan en ciertos tramos un carril específico para adelantar, ya se están probando con éxito. Realmente están haciendo tres carriles, el cual el carril central uh, va cambiando de de, de circulación para poder avanzar y todo protegido, protegiendo los dos sentidos de circulación con una barrera central que evita los choques frontales. Todas estas aportaciones, así como las novedades en la legislación, se analizan en el séptimo Congreso Nacional de Seguridad Vial que durante dos días se celebra en Valencia.